acompañando al centro vecinal de la Merced que cumple 31 años la verdad que un trabajo increíble que vienen desarrollando del centro vecinal un trabajo solidario en articulación con las distintas instituciones, con el Obispado de Jujuy, realmente un trabajo donde se da contención a jóvenes, a niños, adolescentes de, de todo el sector y además como decía recién articuladamente con, con muchas instituciones eh, desde ya reconocer el trabajo que se viene desarrollando, reconocer los 31 años 31 años recién veíamos la fotografía ...de cómo inició todo, todo este sector y lo que es hoy... Eh, ...de trabajo continuo, de desarrollo continuo... ...y por supuesto con los desafíos que aún quedan... ...trabajar en conjunto, municipio de la capital... ...junto al intendente municipal, el arquitecto Chuli Jorge... ...consejo deliberante y gobierno de la provincia de Cucuy... ...para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos. Eh, cumplimos 31 años el barrio, el aniversario... ...el 24 de septiembre era la fiesta patronal... ...de la Virgen de la Merced... ...y bueno, y hoy es el aniversario, ¿no? Y bueno, este aniversario, bueno, le damos gracias a toda la gente que nos apoyó, sobre todo el Consejo Deliberante, el doctor Aguiar, la concejal Patricia Moya que nos apoya. Y bueno, se puede realizar todo este trabajos que, que hacemos socialmente desde el centro vecinal. Eh, trabajamos con jóvenes, este, acompañamos a los jóvenes con problemas de adicción, de alcohol, de drogas. Eh, trabajamos con muchas chicas con problemas eh, más vulnerables, de escasos recursos y nosotros bueno en este tiempo hemos logrado de poder trabajar acá, en poder embellecer nuestro barrio eh, con, con la pintura con arreglos de los salones de los niños, del salón de los grandes. Ellos tienen talleres, el taller de vivero, el taller de panadería, el taller de electricidad, el taller de peluquería. Hoy este aniversario estamos festejando y sobre todo estamos preparando hacia los vecinos y a las autoridades que nos quieran acompañar mostrar el trabajo que se hace en el centro vecinal.